Hola Wolf, les habla Lady Wolf y estamos aquí para presentarles nuestro nuevo sistema de clave secundaria que los va a ayudar a mejorar el sistema de seguridad en contra de las terceras personas. Primero, al momento de ingresar a los servidores, te va a pedir que ingreses el calci. En este caso, vamos a poner WT Latino 2018. Allí ya luego vamos a recorrer y darle OK. Y te va a pedir una clave de 4 dígitos. Vamos a poner una fácil. 1, 2, 3, 4. Chicos, recuerden que en el momento de ingresar esto, todo el mundo va a poder ver los números, así que asegúrate de que no tengas a nadie detrás. Te va a mandar a repetir la clave, que va a ser 1, 2, 3, 4, como ya, ingresa, ya indicamos, y se va a colocar el calcín de nuevo, así que solo tienes que repetirlo. WT Latino 2018. Ok, y listo contraseña creada y se puede ingresar ya a los servidores o al lobby en caso de que quieras cambiar tu clave debes de dirigirte a menú luego a perfil y se le da clic en change seconds password o cambiar clave secundaria debes ingresar la clave actual que estás utilizando ya y el calcín le das ok y te va a pedir que ingreses tu nueva clave que vamos a hacer algo fácil también ponerla al contrario 4 3 2 1 como se le dijo anteriormente se va a ver el teclado así que asegúrate que no tengas a nadie detrás ya luego vas a colocar la clave de nuevo pero aquí hay si quieres distraer a los que están por allí fiscones y eso de, puedes cambiar el teclado en ese botoncito y ya luego se le coloca otra vez el calcín y Clave cambiada. Chicos, eh, algo importante es que solo va, te va a pedir clave una sola vez en esa PC. Si quieres ingresar desde otra PC, tienes que volver a repetir la clave, así sea el mismo día. En caso de que olvides tu contraseña, debes cliclear en el botón que dice Help, que te va a mandar atención al cliente para que envíes un ticket con todas tus dudas y sigas las indicaciones que ellos te den para poder resetear la contraseña. Y eso es todo chicos, espero que este video les sirva mucho y dejen por favor en sus comentarios cualquier duda que tengan para poder ayudarlos. Bye.